Hola en YouTube KJ en este nuevo video Estamos aquí que vamos a comprar una batería para ¿para qué? Ah, para un micrófono porque, eh, Este ángel tenía un micrófono chido y no me lo había dicho Y bueno, vamos en camino Ahorita en bicicleta como pueden ver Ya Yo estoy grabando por el viaje Porque muy largo, digo, no mentira. Kaiti, Kaiti, Kaiti. no pudimos comparar la batería de la cámara, de la, del micrófono que digo, ¿verdad Angelo? No pudimos... Y bueno, salimos hoy a ver qué grabamos porque el video quedó como por un minuto y pico y no queríamos subirlo así. Y bueno, ahí viene... Eh, este mate. Hay público todo latinoamericano y cualquier otro pendejo que nos ve en otra parte del mundo. Puros mexicanos me puro ven. puro Todos los piques 15, 15, Ah, tengo 15? aquí, voy a comprar uno No digas puto Mira ah. yeah. Y que le gusta el chucharrón a este hombre Y las orejas también son baratas ¿Cuántos Ya. Ya, Están a 20 todavía Están a <risa> 20 todavía Ya, mamá no sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un Bueno eso ha sido todo por el video de hoy No precisamente con una buena noticia Se me perdió el tripo de una sesión de fotos que estuve hoy Pero bueno eh, Las cosas se pierden y en el futuro tendré algo mejor Eso creo <ríe> Agradecerle más que todo hoy en día A María Ángel Camargo y a Angelo que están apoyando muchísimo el canal María Ángel está compartiendo los videos Está siendo moderadora En mi página de Facebook Si tú quieres ser moderador y tienes experiencia Compartiendo memes y esas cosas Déjalo en los comentarios y yo te notifico por mensaje privado. Espero que le haya gustado el video de hoy. Creo que subiré otro mañana. Y así sucesivamente vamos a subir videos diario. Vamos a ver qué tal sale. Nos vemos en un próximo video.